Designing Future Innovative Learning es un proyecto de innovación de ambientes de aprendizaje de futuro coordinado por la Dirección General de Innovación y e Tecnologías Educativas de Turquía. En participan socios de seis nacionalidades diferentes: Bélgica, Austria, República Checa, Portugal, Turquía e España. Este proyecto pretende fomentar las pedagogías innovadoras y e los métodos de ensino y e avaliación baseados en no el uso de nuevos espacios de aprendizaje en el empleo de las tecnologías digitales de un seito creativo, colaborativo y e eficiente. Por esta razón, los tres principales pilares que enmarcan el proyecto son a tecnología o diseño de los espacios y e a pedagogía multidisciplinar. Con ellos bien definidos, intentaremos investigar las buenas prácticas en espacios de aprendizaje innovadores. Design Fields parte de la premisa de que compra una revisión de las prácticas pedagógicas ante un mundo en constante cambio, lo que también mudan las competencias de los alumnados del siglo XXI.